Hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video, que ojalá lo estés escuchando en estreno, ¿por qué me sirve tanto que lo escuches en estreno?, porque si hay mucha gente escuchándolo en el estreno, el algoritmo de YouTube me ayuda muchísimo a después replicar este video, eh, el video de este sábado 25 de marzo de eh, 2023 es un video muy pero muy especial. Eh, es muy especial por las condiciones en que se dan. Yo en realidad para serte sincero no lo estoy grabando hoy sábado 25 de marzo. Vos lo estás escuchando, yo estoy acá en el chat. Pero yo estoy por esa cosa de la magia de, de las grabaciones. Lo estoy grabando eh, el viernes 24 de marzo de 2023. Para Argentina, para los argentinos, el 24 de marzo es una fecha muy, pero muy, muy especial. Eh, se conmemora... Yo estoy haciendo este video y después de hacer este video me voy a la marcha. Se conmemora eh, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Se conmemora eh, esa lucha que hicieron eh, las madres y, y las abuelas de Plaza de Mayo que nos enseñaron que a dar todas las batallas. Voy a poner a cargar la computadora porque se me va a desconectar, si no. Eh, que nos enseñaron a dar todas las batallas. Entonces, este video eh, está especialmente dedicado eh, a... A una de las luchadoras, eh, todas las madres y las abuelas de Plaza de Mayo fueron grandes luchadoras, pero una de las luchadoras que yo más admiro, que hace poco desencarnó, eh, pero sigue su ejemplo, eh, sigue estando acá entre nosotros y conduciéndonos, Eve de Bonafini. Eh, yo ya hice un video sobre ella eh, en diciembre. Eh, lo tenés en mi canal de YouTube, lo puedes ver. Y, eh, y todos los años en Argentina, el 24 de marzo, eh, se conmemora eso con una gran marcha para no olvidarnos de. Eh, que un 24 de marzo de 1976 tomó por asalto el poder eh, la dictadura más sangrienta que vivió este país y, y que dio como resultado 30.000 desaparecidos, desaparecidas eh, una dictadura que a quienes ellos consideraban sus enemigos eh, los, los tiraban vivos en el río de la plata desde arriba de un avión eh, entonces eh, este 24 de marzo Marchamos por la plena democracia, para que no haya proscriptos en democracia, para que se termine ahora eh, esa mafia que hay enquistada en uno de los tres poderes de, de la Argentina, que es eh, la mafia judicial eh, que proscribe, que impide que libremente podamos elegir eh, a quien nos guste. Eh, va a ver si sigue esto así, una persona proscripta que es Cristina Fernández de Kirchner y que habemos muchos que quisiéramos poder votar por ella y con una causa completamente injusta la justicia, que es la nueva forma de dictadura eh, la proscribe eso no, no va a pasar yo ya hice un video en diciembre y vuelvo a afirmar en este video y lo voy a dejar eh, en un mensaje fijado para que hablemos, lo hablemos después del 10 de diciembre del 2023 porque el pueblo toma conciencia y el 10 de diciembre del 2023 quien va a jurar como presidenta de la República Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. Eh, yo todavía con las ediciones de video no, no, no ando del todo bien, pero hay un par de mensajes que yo dejé ahí pendientes de contestar. Ya lo voy a poder hacer y lo voy a poder contestar. Eh, entonces, ¿este video por qué es tan especial? Porque vamos a hablar de algo que ya venimos hablando. De hecho, estoy preparando un curso, un curso en video, que en breve va a estar disponible para la venta, lo voy a... va a tener un valor. Eh, eh, que es... Eh, sobre este Plutón entrando al signo de Acuario y quedándose durante 20 años eh, el jueves 23 del 2020 o sea, el jueves 23 de marzo del 2023 eh, Plutón Entró, después de 250 años, o 248 años, que es más o menos lo que tarda en dar toda una vuelta al Zodíaco, entró nuevamente a el signo de Acuario. Y... No se va a quedar ahora permanentemente en Acuario. Entra, va a estar, yo tengo acá mis anotaciones, entra el 23 de marzo del 2023 y sale de Acuario el primero de mayo que entra hasta el 11 de junio nuevamente en Capricornio, o sea, vuelve, regresa. Vieron que los planetas se ponen retrógrados. Entonces, a partir de, del 11 de, eh, de junio, va, o sea, a partir del 1 de mayo, Está retrógrado, entra a Capricornio, nuevamente va hacia atrás eh, y luego el 11 de junio vuelve a, eh, a entrar a Acuario. Va a estar en... Eh, en acuario hasta el 11 de octubre o sea va a estar unos un tiempito más no acá me falta una fecha del 11 de junio eh, que está bueno me falta una fecha vuelve a entrar a acuario eh, hasta el 11 de, eh, bueno, vuelve a salir de Acuario, vuelve a entrar a Capricornio, hasta el 11 de octubre. Se va a quedar eh, en, yendo y viniendo entre eh, Capricornio y Acuario, hasta el 21 de enero que del 2024 ya estamos hablando, que vuelve a entrar a Acuario y desde el 21 de enero va a estar hasta el 2 de mayo en Acuario. Después vuelve hasta el 2 de septiembre a Capricornio, el 12 de octubre se vuelve a poner directo en Capricornio y entra definitivamente a Acuario. El 20 de noviembre del 2024 y va a estar hasta el 2044, 20 años, en Acuario. Eh, Plutón, por la elíptica que tiene, no está todos los eh, eh, en todos los signos, no está la misma cantidad de tiempo. Entonces, hay generaciones que, que son de, eh, de 14, 15 años, 16 años, hay otras que son de 20 años, otras que son de 20 y pico de años. Nosotros, los que tenemos eh, más de 50 años en este 2023, somos todos de la generación de Plutón en Virgo. Después, a partir de los 70, vino la generación de Plutón en Libra. Después vino una generación que estuvo desde el 84 más o menos hasta el 95, Plutón en Escorpio, que si ustedes se ponen, a pensar, es la generación que en este momento está más activa, la generación de Plutón en Escorpio. Después vino la generación entre el 2005 y el 2000, eh, perdón, entre el 1996 y, y 2008, o 95 y, no, y 2008 aproximadamente, vino la generación de Plutón en Sagitario. Y luego en el 2008, junto con una cosa que tenemos muy presente, vino la generación de eh, Plutón en Capricornio. O sea, todos los que hoy son preadolescentes, niños, bebés, son todos generación en, de Plutón en Capricornio. Son esa generación que dentro de 20, 30 años va a estar seguramente eh, moviéndose. Dentro de, eh, de la sociedad. O sea que va a ser la generación activa. La generación más activa en este momento. Es la generación de Plutón en Escorpio. ¿Por qué hago tanto hincapié en eso? Porque la generación de Plutón en Escorpio es la que hoy tiene aproximadamente entre 30 y 40 años entonces es la población más activa la que hoy está trabajando está buscando trabajo la que terminó sus estudios la que eh, está buscando las formas de transformar Plutón en Escorpio está en su domicilio, o sea que es una generación muy fuerte, muy importante, que Plutón influyó muy decididamente. De hecho, durante Plutón en Escorpio ocurrió el inicio del cambio de paradigma en el mundo eh, cayó el muro de Berlín eh, fue en, durante ese paso de Plutón en Escorpio que eso que parecía irreconciliable eso que eh, dividía al planeta entre la derecha y la izquierda el capitalismo y el comunismo y bueno, y todas esas cosas que ya sabemos y que hablamos muchísimo sobre el tema durante la... El paso de Plutón por Sagitario yo creo que fue la asimilación de, de eso, el reacomodamiento, el cómo se reacomoda. Y durante el paso de Plutón... En Capricornio ocurrió algo muy especial. Que tal vez todavía a algunos, por lo menos a los más grandes, a los que tenemos más edad, nos quede un poco lejos. Pero lo que sucedió... Fue en el 2008, eh, 2008, 2009, lo que se llamó la explosión de una burbuja financiera. Eh, eh, y junto con eso nace algo que se llama Bitcoin, no les voy a hablar del Bitcoin hoy, ni de las criptomonedas, tal vez estoy preparando un video sobre eso, pero más adelante vamos a hablar de eso, el Bitcoin nace como una alternativa a a eso que venía sucediéndose durante toda la etapa de Júpiter y Saturno en, haciendo conjunción cada 20 años aproximadamente en signos de Tierra. pero nace junto con una de las conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de Tierra. Ahora en el 2020, Júpiter y Saturno comienzan una nueva etapa, de 200 años. Síganme más o menos en esto de la cantidad de años, un poquitito, para poder seguir ubicando en el contexto de lo que quiero eh, expresar. Recuerden, Plutón tarda aproximadamente 248 años en dar toda una vuelta al Zodíaco y Júpiter y Saturno hacen conjunción en signos del mismo elemento cada 20 años durante 200 años quiere decir que en la anterior fase De estas conjunciones de Júpiter y, y Saturno en signos de fuego, o sea la anterior a la de tierra, se dieron las guerras independentistas se dio el, eh, la Revolución Francesa. Eh, y durante ese Plutón en Acuario. Ahora Plutón vuelve a entrar después de 250 años aproximadamente en un signo de aire. Pero no hay que olvidar que la astrología. <coughs> Disculpen. No hay que olvidarse que la astrología es un todo. No es una partecita, no lo podemos ver como una parte, ¿sí? Y por eso, yo para hablarles de Plutón en acuario, eh, yo les traje... Eh en un segundito... ...les traje... ...la carta natal... ...de... ...el 23 de marzo del 2023... ...a las 21.24 minutos... ...en Greenwich y Ecuador. Esta fue exactamente... ...la carta de ese momento... ...de ese momento... ...en que... ...Plutón... ...pasa a estar... ...a 0 grados... 0 minutos de Acuario. Como les decía antes... ...Plutón ahora entra... A, a Acuario y se queda muy poquito tiempo es como que viene, entra Acuario nos muestra cómo va a ser ese futuro cómo van a ser esos próximos 20 años y se vuelve a Capricornio ¿Para qué vuelve a Capricornio? Bueno, vuelve a Capricornio para reforzar las experiencias positivas de ese tránsito por un signo de tierra. Porque todos los tránsitos tienen su parte positiva y su parte negativa. Entonces, bueno, de la parte negativa aprendamos los errores para no repetirlos. Y de la parte positiva, también aprendamos, o sea, tengamos memoria, verdad y justicia, eh, lo que les hablaba al principio en la introducción, para no repetir los errores del pasado. Eh, en ese momento, en ese momento tan específico del planeta, ustedes saben... Que yo cuando hago las cartas, eh, los que me siguen lo saben, cuando hago las cartas, eh, la carta mundial o la carta mundana o la astrología política para el planeta, yo lo que hago es posicionarme <coughs> como si fuera un nacimiento en eh, el cosmos como le llamaban los incas, le siguen llamando ahora los queros, que es la... Los queros son la última comunidad inca que queda sin haberse mezclado con los españoles. Eh, Cusco <coughs> viene de Cosco. Y... Eh, Cosco le llamaban ellos al chakra central, al chakra que está eh, a la altura del ombligo. Y por eso, como Cusco era la capital, eh, por eso le ponen Cusco o Cosco. Cusco es una traducción mal hecha sonoramente. Eh, Cosco. A, a lo que hoy conocemos como Cusco, porque era la capital del Imperio Inca, o sea, el centro del, del Imperio Inca, el ombligo. Eh, entonces, les decía que yo las cartas las hago para ese momento, o sea, para el cosco del planeta. <coughs> por donde entra la energía ¿sí? cero grados de... o sea, Greenwich y Ecuador cero grados de longitud cero grados de latitud bien esta es la, la carta 23 de marzo del 2024 del 2023, perdón a las 21 24 de Greenwich y Ecuador, ¿sí? eh, cada uno después haga las cuentas. O sea, por ejemplo, Argentina está en el menos 3 respecto a Greenwich. O sea que en Argentina sucedió a las 18:24 del 23. En España <coughs> está en el más 4 en este momento hasta hoy eh, hasta el sábado va eh, después va a estar en el más 5 pero esto ocurrió con el más 4 así que en España sería ya el 24 de marzo del 2023 a las 0.24 si no me falla o a la 1.24 si no me fallan las matemáticas eh, bueno, cada uno ...haga las, las cuentas... ...esto es para cero grados de longitud... ...cero grados de... ...latitud... ...¿qué ocurre en ese momento? Bueno... ...acá lo ven en pantalla... ...que Plutón... ...entre y abre la puerta... ...a Acuario... ...y mira... ...¿sí? ...en ese momento que llega a los cero grados, ocurrían más cosas en el cielo. No era lo único que estaba ocurriendo ese movimiento de Plutón. Por ejemplo, el sol estaba a tres grados casi de Aries. Por lo tanto, hace ese Plutón un sectil con el sol. Y ustedes saben que el sectil es un aspecto positivo o un aspecto de apertura. O sea, entra luminoso. El Neptuno estaba en su domicilio, a 25 grados de Piscis. O sea que también está formando un sectil con Plutón. La Luna, a un grado y medio de, de Tauro, hace una cuadratura con Plutón. Y ustedes saben que la cuadratura son aspectos tensos. ¿Cómo lo veo yo desde la astrología a esto? Per perdón, a lo mejor hoy el video se hace un poquito más largo, pero bueno, ustedes sabrán entender que es un tema importante que tenemos que, que ir charlando. ¿Cómo lo veo yo a ese aspecto tenso, como miedos? Y claro, Plutón está relacionado con los cambios, con las grandes transformaciones. Plutón es el revolucionario. Plutón son las revoluciones. Plutón revoluciona, entonces llega Plutón a un signo que de por sí representa eh, lo volátil, porque es un signo de aire, los signos de aire son volátiles. Eh, un signo que representa los cambios, un signo que representa los, eh, las, eh, lo social. Ustedes saben, está muy relacionado con la casa 11, que son las amistades, lo social, lo, eh, la comunidad. Entonces, ese acuario que viene a transformar, que viene a querer algo nuevo, pero que todavía no sabe qué, porque acuario se caracteriza también por eso, por no saber qué eh, llega Plutón, abre la puerta y mira cómo van a ser esa etapa de los próximos 20 años ve que ahí estuvo, dejó la huella eh, hace dos años atrás eh, Júpiter y Saturno y que Júpiter y Saturno dejan la promesa que la próxima conjunción la van a hacer en otro signo de aire y así por los próximos 200 años. Y por supuesto, ¿qué va a ocurrir? Hace septil con Neptuno estoy tratando de simplificárselo con estas imágenes para que pueda entenderse, ¿sí? Eh, hace sectil con Neptuno los sueños lo profundo lo sensible lo que no queremos ver de nosotros mismos ustedes imagínense a nivel sociedad eh, y hace una cuadratura con la luna. O sea, inmediatamente me invade el miedo al cambio. Yo siempre les digo lo mismo que el, el ser humano es una teoría mía, ¿eh? no, no lo tomen como algo objetivo, es completamente subjetivo, pero yo digo que todos nacemos conservadores, que después nos hacemos liberales, pero que mientras tanto nacemos conservadores, o sea, que todo se quede como está, por eso nos cuesta tanto dejar de tomar la teta de mamá. Porque, o sea, ustedes saben que eh, desde el psicoanálisis, aclaro, no soy psicoanalista, pero leí mucho sobre psicoanálisis, eh, justamente eh, Lacan decía que... Eh, cuando nacemos tenemos que pasar por un canal angosto para poder nacer y que de ahí viene la palabra angustia, eh, sí, de pasar por el canal angosto, esa es la angustia, primero estamos adentro de la panza de mamá, estamos bien, estamos tranquilos, estamos mmm, nada nos molesta, eh, sí, pero... Si queremos crecer, no nos queda otra que salir, porque tenemos alquilado el vientre por nueve meses, nada más. Eh, para eso tenemos que pasar por la angustia, por el canal angosto. Y nacemos, y lo primero que nos hacen es ponernos pata para abajo, pata para arriba, perdón, <ríe> y pegarnos. Para que reaccionemos. Que es lo primero que hacemos. Lloramos. Gritamos. Chillamos. ¿Sí? Ponemos en movimiento nuestros pulmones. Y respiramos por primera vez. Por nosotros mismos. Eh, eso nos crea. Una primera incomodidad. Y entonces. Tratamos de volver a lo antiguo. A estar dentro de mamá. Alimentarnos de mamá. Del pecho de mamá. Es donde nos sentimos más seguros. ¿sí? Y, y de golpe mamá nos dice. Bueno. Tenés que dejar la teta. Y es otra transformación que tenemos que hacer para seguir creciendo y de golpe mamá nos dice bueno, ahora tienen que aprender a caminar yo ya no te puedo, ya creciste no te puedo seguir llevando a UPA y es otra transformación y nosotros siempre nos cuestan esas transformaciones algunos más, algunos menos ¿Por qué? Porque estamos bajo eh, el paradigma erróneo de que todo lo pasado fue mejor. No fue mejor. Estábamos en eso que ahora está muy de moda llamarle tu lugar de confort. Pero tu lugar de confort no te hace crecer. Bueno, en este momento del planeta, ese, este 23 de marzo del 2023, a las 21.24, este Plutón que les estoy mostrando acá, hace un gran sectil con el Sol, símbolo de vida, con Neptuno, símbolo de los sueños, de lo que idealizamos, de los ideales, pero hace una cuadratura, una tensión con los miedos, con los sentimientos. Tenemos miedo a ese cambio. Pero esa luna, en ese mismo momento, está siendo un septil. Con Marte, en la casa 8 del momento, la casa de las transformaciones, en un grado kármico, 29 grados de Géminis. Ese Marte, en ese grado kármico, 29 grados. De, de Géminis un signo de aire todavía no entró a cáncer está a punto de entrar pero todavía le falta todavía le falta un poquito ese Marte a 29 grados de Géminis hace sectil con nuestros miedos con nuestros miedos al cambio con nuestros miedos a la, a la revolución con nuestros miedos a esa nueva etapa que se viene. ¿Y qué es lo que hace Marte en Géminis? Nos da fuerza, nos apoya, está en Nos dice el miedo está bien, está bien porque te mantiene atento al miedo. Claro que es bueno el miedo, el miedo no es malo. Eh... El, ¿cómo era? no me acuerdo quién lo dijo ¿eh? Eh, pero voy a citar a alguien que dijo algo así como valiente no es aquel que tiene ausencia de miedo, sino aquel que a pesar del miedo eh, va hacia ese lugar bueno, eso es Marte en Géminis ¿Sí? es valiente o sea, a pesar del miedo ¿Sí? el miedo es bueno porque me mantiene atento, el miedo malo es el que me paraliza, el que no me hace accionar, bueno en este caso miedos vamos a tener, confusiones vamos a tener, no vamos a saber bien eh, para dónde se puede eh, disparar la cuestión pero a pesar de eso nos vamos a mover ¿y hacia dónde nos vamos a mover? bueno, acá viene algo muy importante que está pasando en este momento el ascendente del momento ¿sí? del momento en que Plutón abre la puerta de Acuario cae en el domicilio de Plutón, en Escorpio, en el investigador privado, en el eh, ocultista, en el que va hacia los cambios profundos, el que no se queda con lo superficial de la cuestión. Y ese ascendente hace dos grandes trígonos, ¿Con quién? Con el Sol, vital, o vitalidad, y con Neptuno. Bien. Además de eso, en ese mismo momento, la Casa 5, que es la Casa de la Creatividad... Eh, que es eh, la casa de los niños, de los hijos, del niño interior, pero estamos hablando de astrología mundana, o sea, astrología mundial, astrología social. En esa casa que cae en Pisces, es la casa Qué más carga planetaria tiene en toda esta carta. Tiene a Neptuno, tiene al Sol, tiene a Mercurio y a Júpiter. Nada menos que a la gran estrella benéfica. Quiere decir que lo que nos espera... Es un futuro que vamos a tener que crear entre todos, todas y todes. A pesar de que me dejaron un mensaje de que, ay, no te escucho más porque dijiste todes, ay, dijiste todes, ay, qué terrible, dijiste todes. Sí, todes. Eh, para los que no les guste la palabra todes. <ríe> porque son puristas del lenguaje en primer lugar les quiero decir que el lenguaje es completamente dinámico que está vivo y que va cambiando eh, en segundo lugar que por favor esos puristas del lenguaje castellano eh, dejen de usar palabras que vienen del inglés, por ejemplo. Eh... Bien. Entonces, ese futuro, ese futuro que yo estoy apasionado con esto, ustedes ya lo saben, lo dije en el video del... Eh, que subí sobre el 20 de diciembre, de, el 21 de diciembre, perdón, del 2020, en que Júpiter y Saturno hicieron conjunción a cero grados de acuario, y que fue un momento que yo dije, gracias por estar vivo en este momento, gracias por tener una encarnación en este momento, porque no hay un registro histórico en estos, creo que dicen que el hombre hace 65.000 años que está sobre la tierra eh, bueno, en estos 65.000 años no hay un registro histórico de que haya sucedido lo mismo eh, imagínense el honor de vivir este momento, de estar encarnado en este momento, cada uno de ustedes que están escuchando, comparten ese honor conmigo de estar encarnados en este momento. Bueno, en ese momento yo dije, quiero vivir, que es, en ese momento había cumplido 52 años, creo, eh, si no me fallan las matemáticas. Sí, 52 años. Eh, entonces, Quiero vivir hasta los 252, o sea, quiero vivir toda esa etapa de 200 años de eh, Júpiter y Saturno haciendo conjunción en signos de aire. Porque ya veía lo que venía. ¿sí? Estas revoluciones constantes, pero revoluciones en el mejor sentido de la palabra de revolucionar. No revoluciones armadas, no guerras, no muertes, ¿sí? Sino esto de debatir ideas, esto de crear en conjunto cosas nuevas. Y ustedes me dirán, bueno, pero... Eh, está sucediendo la Tercera Guerra Mundial en, eh, en el territorio de Ucrania y esto se da justamente entre Rusia y Estados Unidos. Eh, y realmente es muy triste para mí, y creo que para cada uno de, de ustedes, creo que para todos es muy triste lo que está sucediendo en el mundo. Eh, es muy triste esa guerra que se está dando, es muy Doloroso ver cómo se están matando unos con otros. Eh, yo vengo... Nací en un lugar donde no es lo normal, las guerras los que me están mirando desde España o desde otros lugares del mundo, a lo mejor están un poco más acostumbrados, pero también desciendo de una generación de que tuvo que salir de sus propios lugares donde habían nacido y venirse a una tierra de paz como es Argentina, producto de la Primera Guerra Mundial. Mis abuelos llegaron acá producto de la Primera Guerra Mundial. Y porque ya veían venir la Segunda Guerra Mundial. Eh, en una guerra pierden todos, en cualquier guerra todos pierden, excepto el poder económico durante esa era de Júpiter y Saturno haciendo conjunción en signos de tierra donde ganaba siempre eh, la industria armamenticia eso es la OTAN el eh, el acuerdo de, la, eh, de protección del Atlántico Norte o el tratado, no sé cómo se llama, eh, la OTAN, todos saben de qué hablo, es ni más ni menos que eh, un, un gran negocio eh, que no protege a nadie más que a los grandes empresarios ...a los grandes empresarios que se dedican a hacer armas. ¿Armas para qué? Para destruirnos entre nosotros. Ahora... ...pensar que con esa guerra hoy día... ...en Ucrania... ...los únicos afectados... ...son el pueblo ucraniano o Rusia y Europa es un gravísimo error porque con cada proyectil que tiran están afectándonos a todos. ...a todo el planeta... ...están destruyendo... ...los recursos naturales... ...la biodiversidad... ...la... Eh, ...el medio ambiente... ...de todo el planeta... ...entonces... ...justamente... El 23 de, de marzo del 2023 llega Xi Jinping, el presidente o primer ministro, no sé cómo se llama ya, eh, de China, a Rusia. ...a poner un poco de orden... ...en este desorden. Yo estoy muy esperanzado... ...en... ...en ese cambio... ...que se viene. ¿Me da miedo? Sí como la mayoría de ustedes, porque está esa tensión entre Plutón y la Luna. Ahora, Plutón el primero de mayo va a, a ponerse retrógrado, o sea, va a llegar hasta los 21, hasta los 21 minutos de Acuario, eh, va a mirar, va a ver, se va a poner retrógrado y el 11 de junio, como les decía antes, va a volver a entrar en Capricornio. Va a decir, bueno, para esta nueva experiencia, ¿qué me puedo llevar positivo de la Tierra? Para esta nueva experiencia en aire, ¿qué me puedo llevar positivo? y que puedo tener presente de lo negativo y eso es esta lamentable guerra que se está dando en la que ya les digo no sufren solo los ucranianos o no sufren solo los europeos ¿sí? sino que sufrimos todos el planeta. Bien, dicho esto, les digo, queda mucho recorrido, queda prácticamente más de un año y medio eh, hasta ese... 20 de noviembre del 2024 que ya entra en forma definitiva Acuario que no va a volver a salir de Acuario por los próximos 20 años ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno trabajar en nuestros sueños en nuestros miedos en en ¿De dónde saco eso? De que la casa 6, la casa del trabajo, está en Aries, ¿Sí? Marte está en juego con esa luna, Marte es el regente de Aries, esa luna está en casa 6, en Tauro, en conjunción con Venus, y está Urano ahí en juego, si bien no está en conjunción, está Urano ahí en juego, en el mismo signo. Entonces tenemos que trabajar en nuestros propios sueños, en nuestros propios eh, miedos, eh, sin que eso nos detenga. Y todo lo que hagamos... Lo tenemos que hacer pensando que si yo individualmente mejoro como ser en esta tierra, estoy ayudando a que todo el planeta mejore. Tenemos... La difícil misión de ser individuos que no pierden su identidad individual, valga la redundancia, siendo parte de un todo, de un grupo, de una sociedad, de una comunidad. Yo con esta entrada de Plutón en Acuario, digo, tenemos el éxito asegurado. Porque el medio cielo está en Leo. Pero eso, de eso, les voy a hablar en otro video. Porque este ya se hizo larguísimo. Eh, y, y yo, en realidad, de lo que les voy a hablar es de que, en este final de video, eh, de que justamente, atendiendo a esta necesidad que tenemos como, como sociedad, eh, mañana domingo 26 de marzo del 2023 y no por casualidad elegí esa fecha tenía que ser el primer domingo en que Plutón ya estuviera en Acuario eh, inicio eh, un taller de psicoastromagia eh, ese taller eh, se compone de nueve encuentros un domingo por mes entre marzo y noviembre eh, ese domingo son Cinco horas intensivas en el que explico un método que tiene a la astrología como centro. Y con ese método podés lograr todo lo que vos quieras lograr para tu vida. Eh, el horario, bueno, yo siempre te, se los dejo ahí, pero es de 14 a 19 de Argentina, eh, esas 5 horas, cada uno que haga las cuentas para su país, nosotros estamos en el menos 3, así que eh, yo antes dije más 4 eh, desde Greenwich y no es verdad es eh, más uno en este momento España y creo que pasan al más dos algo así, perdón antes cuando hablé de España me equivoqué eh, bien se me vino ahora a la cabeza eh, y dos reuniones eh, mens eh, mensuales individuales que esas las pactamos o sea es una reunión cada 15 días, las pactamos en forma individual con cada uno de los que se inscriben al taller. ¿Para qué? Para trabajar puntualmente el caso de cada uno. Por eso, como me demanda una carga horaria de trabajo eh, importante, es que eh, los cupos son limitados. ...como les explicaba en otros videos... ...o sea, yo este taller... Eh, ...como curso... ...se lo puedo dar a 200 personas... ...300 personas... ...no, te no tendría ningún problema... 1500 las que sean... Eh, ...¿sí? ...o a todo un estadio de fútbol... Eh, ...como curso... ...pero como taller no... ...porque el taller... ...cuál es la diferencia... Con el curso, que en el taller trabajas tus eh, individualmente lo que se te enseña en lo teórico. Por eso es un taller, no es un curso. Para eso tengo que tomarme el tiempo de una sesión quincenal con cada uno dentro de ese mes. Eh, las sesiones son más o menos de una hora, 45 minutos a una hora, eh, y en esas sesiones se trabajan eh, eso puntualmente que vos querés lograr para tu vida. Eh, tiene un valor mensual, de 100 dólares eh, para los que son de Argentina al cambio al valor oficial no al blue ustedes saben acá en Argentina tenemos varios valores de dólares eh, así que bueno eh, todavía quedan un par de cupos no sé exactamente cuántos cupos quedan pero todavía hay un, algunos cupos o sea que estás a tiempo de mandarme un mensaje e inscribirte eh, y empezar mañana domingo 26 de marzo del 2023 bueno gente espero que les haya gustado el vídeo espero que les sirva espero que eh, que nada, que este Plutón en Acuario nos encuentre más unidos que nunca Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes Sí, a todes, dije, aunque no me escuche más Esa señora o señorita que se ofendió tanto porque dije todes Ay, no te escucho más, me dijo <risa> bueno, eh, los abrazo. Como me gusta decir a mí, nos amo. Ustedes saben que yo tenía un podcast eh, hace muchos años atrás. Eh, eh, o sea, hacía radio por internet. Básicamente es eso. Eh, y una de las oyentes eh, que... que estaba siempre. Eh, un día había un chat y entonces en el chat eh, me pone chao, nos amo. Y, y yo leía los chats eh, en vivo que hacía. Que, que y, y en ese momento, eh, yo dije, ay, se equivocó, en vez de... Una L puso una N. Eh, así que lo iba a leer como los amo. Y en ese momento... Me cayó la ficha. Y dije, no. Ella se incluyó. Por eso ahí aprendí de ella. Eh, que les mando un abrazo re grande si llega a ver este video. Eh, aprendí de ella que... Uno se tiene que incluir cuando dice que ama algo o a alguien. Por eso nos amo me incluye, me amo yo también. Eh, y por eso me encanta esa frase. Nos amo, nos volvemos a encontrar, eh, recuerden, el martes con un Nuevo Ángel eh, en estreno y el próximo sábado con cosas interesantes de la astrología. Chao, hasta el próximo sábado.